tres cuatro diría yo eh sí vale vale vamos a agrandar esto necesitan mucha mucha luz Voy a tener que ir a por más antorcha. Vale. <coughs> vale. A ver. Puedo hacer también una granja de experiencia. Ahora que lo pienso. Con... Uf, me he pasado tres pueblos ahora cojo la de esto que se cae mm. vale seguimos por aquí y esto se junta ahí vale esta subida la debería de quitar yo la debería de quitar aquí otra. que la quitaré en, en, en otro momento pero por ahora la voy a dejar Marmada justo bien aquí aquí vamos a dejar vamos a coger el las de eso que he dejado ahí Todo esto Y voy a quitar eso Vale Y voy a ponerme a A quitar base de bloque Espérate, ve para abajo Vaya gallo, me ha salido chiquillo eh, Otra vez para acá otro Y otro Vale Necesito más... Más bloques Necesito más bloques bueno, estos los voy a usar ahora para... Para seguir quitando Vale No me ha quitado ninguna antorcha, ¿no? La cosa esta. Vale. Y aquí que me queda. Nada, dos bloques. Este y este. Muy bien. Y ahora quita toda la subida de, de tierra. <coughs> Vamos a quitar los carteles. Que los usaré para otra cosa seguro, en otro momento pero por ahora estos carteles los vamos a quitar vale estos bloques así me voy a coger otra pala, creo yo me hace una pala porque me da pereza estar ahí con el puño todo el rato y además a tener que usar tierra para subir y eso. Vale, ya he quitado esto, vamos a subir. A ver. Vale, esto aquí para ponerlo rápido y que aquí nadie se intente escapar. Total casi. Voy a poner aquí un bloque de tierra Para quitar este Esto, esto Y esto de aquí Muy bien Hostia, me cago en mm, Muy bien Ahora voy a tener que comer Porque la hostia que me he metido ha sido graciosa come vale, esto la puedo quitar ya ley vale, esto por aquí Sí, ampliando un poco más estas cosas vale, me quedaría un poco más pero bueno, por ahora yo creo que, que está bien por ahora yo creo que está bien voy a tirar por aquí vale eh, <coughs> ¿cómo va la alga esa vamos a ver eh, va creciendo eh va creciendo ya ya ha crecido un bloque más a que siga creciendo un poco más la verdad esa la puedo quitar ya si yo la quito con el puño, con el puño se coge, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues ya estaría. Este, a este, este no lo necesito ya, tío. Te puedes ir cuando quieras, ¿eh? Si no, le puedo matar, pero... No sé si matarlo es... La solución. Cierto, me queda, me queda una... Sí aquí eh, voy a subir esto aquí <coughs> vale, esto le, le pondré una una fila de de piedra o de cristal de cristal creo que se lo pondré Pero eso ya más adelante eh, Estoy ya Casi Casi que de noche Uf, Y yo otra vez Uf, Debería haber muerto ya mil veces La verdad La verdad es que debería haber muerto ya Muchísimas veces Estoy jugando como si esto fuera un surbió al normal, ¿sabes? Estoy jugando en hardcore. Soy es lo gracioso. Soy es lo gracioso. Vale. <coughs> vamos a coger ahora Vamos a, vamos a ir a por tierra. Con esta palita vamos a conseguir un poquito más de tierra. A ver. Me la quito de aquí, eh. Y más plano esto. Vale, ya he ampliado aquí la piscina esta. Eh, cada vez que salga algo, pues las iré poniendo para acá, así en línea recta. Y ya está. Y vemos a ver cómo, cómo avanza toda la todas las cosas estas. Mira, aquí ha salido otra. Mira. Así así la vamos a ir poniendo. Esto. Sí, yo la... Creo que la puedo poner más juntas, ah, La pongo así. <coughs> pues eso que ya tengo mi granja de algas voy a ver si puedo poner más tierra por aquí yo creo que con la tierra que he cogido de, de ahí abajo ya aquí me da yo creo que con esto ya me da <coughs> es chungo porque también por otro lado parece que no Parece que, que me va a faltar, pero voy a confiar. No, sí, me va a faltar. O Está sea, claro que me va a faltar. No pues lo que toca, lo que sí que necesito aquí, sí o sí, son antorchas. ¿Por qué necesito antorchas aquí? Que lo necesito aquí más que, que abajo, porque aquí me va a salir un viaje de bicho. Me salía un montón de. Un montón de bichos me van a salir ahí. Me voy a coger este, me voy a coger esta. Necesitaría hasta una más. Y este, pongo aquí una de estas. Esta me la llevo. Verás tú. Verás tú aquí. Una aquí, una aquí y otra aquí. Vale. Necesito también, por la, por la, por <coughs> Necesito también tapa por los lados. Necesito eh, también tapa por los lados. Aquí, aquí debajo justo, voy a hacer como una, una casa. Aquí, aquí debajo. Eh, podría poner todo este suelo, todo, todo el suelo de losas. Y así no tendría que iluminar. Pero creo que... Creo que mejor no. Creo que así está bien. Vale. Eh, voy a necesitar más piedra. Se me va a poner a coger piedra. Y ahora... No, Lo que voy a necesitar es... La pala. <coughs> la pala y un hacha. Me hace un hacha. <coughs> Para talar ahora... Eh, esos árboles vale tío, creo que me voy a cargar a, a el aldeano ese el aldeano errante que hay ahí fuera creo que me lo voy a cargar ¿por qué me lo voy a cargar? porque porque no me no me da la sensación de que se vaya a ir me echo he hecho una pala eso es normal, tío. Pero me tenía que hacer un hacha. Bueno. Esto sí me hago un hacha. La pala también me la tenía que hacer, ¿eh? De tal forma. Pero <coughs> no era ahora. Cuando me la iba a hacer. Me voy a cargar al aldeano este. Para que vuelva en otro momento. Porque sé que vuelve, pero... Si me lo cargo no sé si vuelve. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, <coughs> vale, necesito talar. <coughs> así que vamos a dejar esto aquí, así, un segundo. Maderita. Dentro de nada se va a hacer de.. de noche. Vale Voy a quitar este también Y ya está Me voy con esto A ver Si sí, ya se está haciendo noche Como podéis comprobar ya me voy a dormir Antes de que me salga ningún bicho Ya deberían de salir Nada Mira, ahí ha salido un Creeper Podría salir otro bicho que no fuera un Creeper No, tenía que ser un Creeper Porque los Creeper Me cago en la puta cantidad de bichos que están saliendo, tío Qué cantidad de putos bichos están saliendo Han salido Un esqueleto y un creeper escudo, vale el creeper, sí, sí, camino me la línea, creeper, que sé que está por aquí. ¿Desaparecido? ¿A que ¿Ha desaparecido? Acá subió aquí. Uf. Me lo habría esperado y me habré, a lo mejor la habría hasta cagado porque me explota el creeper en la cara y muero. Y la palmo. Bueno, esto sigue creciendo. Uy, está ha crecido dos, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien está quedando esto, chaval. Qué bien está quedando esto, chavales. Qué bien está quedando. Vale. Uh, manzanas. Manzanas. para lo fuera. Estos son manzanas. Aquí voy a poner otro árbol otro árbol, aquí otro árbol, aquí otro árbol aquí otro árbol so, yo sé que debajo de estos árboles mmm, pueden salirme bichos en algunos de ellos pero bueno por ahora no me ha salido nada, así que contento estoy vamos a esperar a que se quite eso tengo por aquí más madera eh, y ahora vamos a por más tierra a por más tierras ha dicho donde nuestro boquete de tierra ¿Cómo no? vamos a agrandar esto un poquito más por aquí 1, 2 3 4 5 6 7 8 vale Vamos a hacer un poco de agua infinita De esta que hay que coger del medio Que no me gusta mucho Esta agua infinita, pero bueno Es lo que hay Vamos a cerrar por aquí <coughs> Vale Vamos a ver esto aquí y esto aquí esto llega hasta aquí vale eh, ahora esto aquí y esto aquí cojo de aquí cojo de aquí <coughs> vale y ahora este aquí y este aquí <coughs> Buah, me ha dado, me ha dado justo que bien, tío qué algo, Me ha salido algo bien, tío no más Vale Ahí Esto aquí y esto aquí Esto aquí y esto aquí Vale Y ya esto Lo puedo quitar Perfecto, y aquí, <coughs> lo que vamos a hacer ahora, es eh? lo siguiente. Vale, a ver cómo hago yo esto. Mm. Vale. Vale. Es la única forma que he visto de hacerlo. Ahí a lo mejor hasta la ponía mal, pero... Pero la he puesto, la he puesto. Vale. <coughs> vale, y ahora. Tengo que subir. Claro está. Tengo que subir. Coge la tierra. ¿Dónde lo he puesto? ahí, perfecto esto, a ver si lo puedo coger no lo he podido coger pues nada eh, esto aquí y esto aquí No sé si voy a necesitar más... Más... Esto. Un poco de más por abajo. porque pues sí, ¿eh? Vale. Me he puesto. Eh, eh... Máquina. Máquina... <coughs> que estoy aquí yo haciendo mis cosas. ¿Eh? Ah, vale creo que me había pegado algo, alguien me digo como coño ha llegado aquí un bicho no ha pasado nada vale vale y esto aquí como... Uh, ha cre crecido han crecido todos que bien así ah, y yo creo que, tampoco puedo poner aquí uno más y aquí la granja que te tengo de algas está bastante bien y creo y no sé si las algas se pueden usar para ¿está lejos eso? sí, yo creo que sí está lejos vale eh... Otra cosa que quiero hacer es esto, que ya iba siendo hora de hacerlo, hace un tiempo. Lo que no puedo es permitir que aquí se meta ni agua ni nada por el estilo, porque como se me meta ahí agua o algo, la he liado. Vale, ah, pongo esto así. Una tontería. Eh, y aquí voy a poner do, dos vallas de madera. Esta mesa de cráter la voy a mover otra vez. Creo que voy a poner un bloque de piedra. Ya está. A, para salir a, a minar. A, en plan, a talar. Eh, Vamos a dejar la mesa de crafteo esta, aquí, <coughs> y vamos a hacer, uno, dos, ahí, uy, esto ahí, esto ahí, y ahora, uno y dos. Eh, puertas de valla. <coughs> la única forma de... de meterse al portal, por ahí. Vale eh, Lo de las algas Esto creo que lo voy a tener que mover Va Justo debajo de donde está Lo otro Os imagináis, os imagináis Que me salen zombies ahogados ¿Pueden salir zombies ahogados? Ostras, no lo sé yo eh. Coño, si me sale un zombie ahogado mmm, podría, podría conseguir tridente Fácilmente pero no conseguido fácilmente. ¿Los zombies se pueden ahogar? ¿Los puedo ahogar yo? Hmm. Preguntas, preguntas. Eh, voy a poner aquí la subida ahora. Y, vale, ya sé, ya sé lo que voy a hacer aquí. Necesito otra vez. <ríe> otra vez mucha tierra vamos a seguir cogiendo tierra no estoy yendo a ningún lado pero porque es que verdaderamente todo esto que estoy haciendo es necesario